Señores, huelga de transporte anticipa una complicada Navidad en Francia. Así que ya son 18 días. Pero previo a esto, señores, mírenlo ahí. Puerto Rico, Puerto Rico defiende las peleas de gallos de la prohibición de los Estados Unidos. Ahí vemos las imágenes en Puerto Rico, al igual que en República Dominicana. Las peleas de gallo son una tradición y eh, hay leyes. Recuerden ustedes que eh, Puerto Rico es un estado dependiente de los Estados Unidos. A raíz de esto, señores, eh, muchos galleros han salido a defender esta práctica. Dicen hoy somos galleros, mañana seremos delincuentes de esta manera un gallero muy conocido en Puerto Rico, Jorge Miranda, gallero de 42 años, describió la situación de miles de personas que se dedican a la industria de los gallos en el territorio estadounidense de Puerto Rico. ¡Veamos! Bueno, pues prácticamente yo no soy un jugador de, de mucho dinero, pero lo poco que me gane, pues me ayuda pues, en algo. Bueno, como han dicho por ahí, y yo también me hago eco, nosotros no somos criminales para que los federales nos estén persiguiendo. Los federales persiguen a los boricuas que, repito, eh, practican, se dedican a esa práctica de eh, gallero, por allá las peleas de gallos, señores. Y ya ustedes ven cómo han reaccionado esos galleros ante... Eh, las pretensiones de impedirle a ellos que pongan en práctica entonces esas peleas. Miren señores, continuando con las noticias, en el ámbito internacional, huelga de transporte anticipa una complicada Navidad en Francia. Los franceses buscan alternativas para viajar en el último día prácticamente antes de Navidad o el último domingo, mejor dicho, eso fue ese fin de semana, mientras se cumplen ya alrededor de 19 días de huelga de transporte por un proyecto de reforma a las pensiones. Vamos a escuchar, vamos a ver qué dicen algunos franceses. Adelante. Él debía viajar el viernes en la tarde. El tren fue cancelado y recibimos un mensaje de texto del servicio Junior y compañía. Todos los trenes estaban cancelados o llenos, así que nos dimos por vencidos. Él estaba muy triste, quería ver a Papá Noel en casa de sus abuelos en ex Vance Y luego compramos el boleto ayer en la mañana. Fue inesperado, no podíamos acceder al pago primero, pero ahora estamos felices. Violentos enfrentamientos en Chile tras aumento de resguardo policial. Así que estos enfrentamientos entre manifestantes y la policía estallaron este pasado fin de semana en varios puntos del centro de Santiago tras una nueva estrategia del gobierno para evitar la concentración de personas con un mayor despliegue de efectivos. Adelante. Que estamos luchando por nuestros derechos, queremos que nos sigan escuchando y hay que seguir dando la lucha, eh, aunque hueste. Bueno, ahí están, continúan esas manifestaciones en Chile, vuelven una vez más y es que el gobierno de Sebastián Piñeira no ha podido contrarrestar eh, ese pueblo, ese pueblo opositor que se ha lanzado a las calles. Ya van meses de protestas en Chile, Dios mío. En el ámbito nacional, a nombre de óptica máxima visión, la óptica número uno que tiene para usted su doble, dos monturas, ¿eh? dos monturas totalmente gratis. Una para su uso diario, usted puede usarla diario, y la otra para que usted tenga en reserva. Si va a dar una salidita en la noche, también puede conservar esa. Y es la óptica número uno de toda la región y del país. Óptica Máxima Visión. Visítenos aquí en San Francisco de Macorís, en la calle Castillo, esquina La Cruz, frente al Porvenir. Óptica Máxima Visión, con lentes de marcas y lentes de prestigio y su dobletazo, ¿eh? Óptica Máxima Visión. ¡Qué bien! Señores, el consorcio de bancas número uno es Banca Chago donde usted puede hacer sus jugadas con confianza porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé y no calentamos su dinero que usted se sacó bueno, pues automáticamente pase a buscar los cheles, estamos con nuestra oficina central en la Juan Bautista número 9 del sector Hermanas Mirabal aquí en San Francisco de Macorís porque el consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia Duarte consorcio de bancas Chago el presidente Danilo Medina este fin de semana estuvo de visita sorpresa en el municipio de Loma de Cabrera por allá el mandatario se reunió con ganaderos y agricultores de esa zona ellos inmediatamente comenzaron a pedirle eh, al presidente Danilo Medina diversas demandas en esa zona y vamos a ver lo que ocurrió adelante. caminos Están demasiado malos los caminos, no sirven entonces, señor presidente. Nosotros estamos pidiendo el arreglo por lo menos de 40 kilómetros de esos caminos interparcelarios. El alcalde, mire, mándele una carta a ese señor que estaría José Ramón Peralta eh, pidiéndole la donación de un gredar y un rodillo. Que yo se lo voy a mandar. Ustedes van a apretar los 19.5 millones de los 44 que están pidiendo y el resto. Eh, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, nosotros se lo vamos a donar. Bueno, están las demandas por parte de esa zona del país. Inmediatamente el mandatario entonces responde con noticias positivas para ellos. Mírenlo ahí cuando se produce la visita de Danilo Medina en esa zona. Más de 2.000 personas, 2.500 personas. Trabajarán en el operativo preventivo de Navidad y de fin de año. Ahí vemos imágenes del despliegue de militares, tropas mixtas que estarán en ese operativo. Adelante. Vial. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del programa de protección y asistencia vial que ejecuta la Comisión Militar y Policial, Comipol, informa al país que 451 vehículos y más de 2.600 hombres que velarán por la protección y la seguridad ciudadana estarán en las carreteras y autopistas del país salen este domingo a sus puntos operativos para prevenir accidentes y cualquier tipo de ilícito que se pueda presentar en la carretera. Como ustedes recordarán, es de costumbre ya estos operativos, no solamente en, la, en el asuelto navideño, sino prácticamente todo el año, nos lleva a cabo el programa de la Comisión Militar y Policial a través de su señor ministro, el ingeniero Ramón Pepín. A la vez comunicamos que estas unidades, a partir de este lunes, entrarán, estarán bajo las directrices del Centro de Operaciones de Emergencia, hoy. ...durante las fiestas navideñas, como parque operativo, un pacto por la vida, Navidad Segura 2019. Bueno, ahí está señores, ojalá y que todo transcurra en calma, ¿eh? principalmente en estas fechas... ...que son las fechas donde se incrementa más el tráfico de personas, donde hay más movimiento en las calles... Hablamos ya del día de mañana, que es Nochebuena. Desde hoy hemos observado las calles congestionadas, eh, la parte céntrica de la ciudad y de otras ciudades, eh, mucho flujo de vehículos, muchas personas en el centro de la ciudad eh, haciendo sus compras, en los supermercados. qué decir también de los centros, los lugares de cambios, las remesas ya se sienten eh, en estos días y eso es bueno. Pero lo que sí queremos, como le decía, que todo transcurra en calma para que luego de que pasen estos días, seguir trabajando, porque este país necesita de todos nosotros. Miren, lamentable información, un hombre mata a una mujer en los alcarrizos y emprende la huida. Un hecho más de feminicidio que acontece. Esto fue en el barrio de La Mano, así se le conoce. Barrio La Mano de Dios. Ay, Dios mío, en los Alcarrizo. No identificado hasta el momento la persona, él la mató y emprendió la huida. ¡Wow! Vamos a ver qué dicen algunos testigos y parientes de la OBSISA. ¡Adelante! Ella era una muchacha que casi ni hablaba, era muy tranquila ella, pero usted sabe cómo es la vida, ella no, en verdad era muchacha muy tranquila. Ella. Me afecta mucho, porque realmente... Ella es parte de mi vida porque ya tengo lazo con ella. Es una señora muy buena. Tranquila. Tranquila. Tranquila. Marta, yo lo Ay. necesito, Marta. Me duele. Ay, Marta. No, el niño está bien. Yo quiero no abrazar a Marta, mi niño. Que el niño me lo entregue a mí, ella me dijo. Que me lo entregue a mí, el niño, papi. Ella me lo dijo. Tú me lo cuidas, cuídame, mi hijo. Yo quiero que tú estés con mi hijo, ella me lo dijo. Los hombres. Los hombres tienen que coger conciencia. Un hombre no tiene derecho a matar a una mujer. Eso está muy malo eso, los hombres tienen que revisar. Que eso no se quede así. Y investigar por lo menos eh, quién fue, por qué fue. ¿Me entiendes? Porque todo tiene una explicación en la vida. Para saber por qué, porque fue una vida que quitaron, que se haga una investigación. Una de las partes más dolorosas en esos testimonios, de, como decía una de las jóvenes ahí, es que al, antes de ella morir, le pidió que se quedara con su hijo, que lo cuidara. ¡Wow! Mírenlo hay una joven mujer, eh. una joven mujer, y quedó en manos de este malvado, depravado, que nos quedamos sin palabras en estos momentos para describirlo, pero que sentimos todo el deseo del mundo de decir todo lo que sea en contra de este hombre. Porque si hay algo que nosotros... Mantenemos una postura, es que rechazamos rotundamente todo aquel eh, ser humano que le quite la vida a otro. Y más de esta manera, eh, se desconocen hasta el momento los, las, los hechos, las razones por las que ocurrieron, sobre todo dejando ahora un niño en la orfandad. ¡Qué pena! La justicia nuestra está siendo muy permisible con este tipo de hechos. Porque ahorita usted dirá, bueno, si sí, lo capturan pena máxima 30 años, ¿y quién le dijo a usted que él va a cumplir 30 años? No lo cumple en este país, no. Qué mal vamos, qué mal. Y más en este tiempo de Navidad. Vamos al WhatsApp, señor director, para ver si están en contacto con nosotros, ¿no? Bueno, vamos al corte. El regreso, entonces, tendremos más noticias. ...en esta su fuerza informativa... ...sobre todo. Continuando con las noticias... ...en el ámbito local, regional... ...para hoy... ...señores... Ramfis Trujillo... ...inaugura su nuevo local... ...en el municipio de Tenares... ...o sea... Continúa Ramfis en la provincia de Hermanas Mirabal, señores, nadie lo ha detenido. Nadie lo ha detenido y abrió su local en la provincia Hermanas Mirabal. Cuestionado sobre nuestro colega periodista Robinson Polanco en esa zona, vamos a ver entonces, tras algunos cuestionamientos, qué dijo Ramfis, quien también critica la situación haitiana y habla una vez más sobre la construcción del muro del muro en la frontera. Veamos. Yo he dicho desde el principio que si nosotros no nos eh, ponemos firmes ante el tema de, de las condiciones limítrofes que hoy están acabando con el territorio nacional, porque tenemos más de 3 millones de nacionales haitianos asentados aquí de manera irregular, a partir del 17 de agosto del 2020 vamos a repatriar a todos los nacionales asentados aquí de manera irregular, vamos a condicionar su entrada al país, aquellos que vengan a trabajar, con una visa de trabajo para que sepamos dónde están ubicados con quién están trabajando y que ellos aporten sus impuestos también porque no podemos permitir que vengan y consumen como hacen hoy 12.5% del presupuesto de nosotros sin ningún tipo de beneficio para el Estado y para el pueblo dominicano entonces nosotros tenemos que luego de eso construir un muro de norte a sur una combinación de un muro físico, un muro psicológico una frontera donde nosotros podamos tener un intercambio comercial por medio de Zona Franca y por último nosotros tenemos que realmente imponer la, el cumplimiento de la ley 8020 que exige que el 80% de la mano de obra de toda empresa, de la composición de cualquier empresa sea 80% dominicano y 20% de cualquier nacionalidad eh, no, eh, Raffi eh, hoy sale el PENCO que va a dar más cuartos eh, más empleo. ¿qué te parece a ti por ejemplo eh, esas expresiones de un candidato que, que la gente dice que prefabricado bueno yo le digo que a la gente que, que eso ha sido una gran novela la gente ha, han gozado mucho con esa figura lamentablemente está es el momento de tener candidatos que tengan respuesta a las verdaderas condiciones que están afectando al país necesitamos candidatos que respondan ante lo que las plegarias de la sociedad el tema de la delincuencia el tema de la de, de la migración como hablamos el tema del endeudamiento del país el tema del, el, del asunto económico que nosotros estamos viendo realmente a nivel colectivo una penura. Entonces, necesitamos soluciones y ya el gobierno ha demostrado y el oficialismo ha demostrado que sin importar el candidato son más de lo mismo y no van a tener las soluciones que necesita el pueblo. ¿A qué se refiere Rampi cuando dice que actuará con mano plural? Nosotros tenemos que buscar aquí un régimen de consecuencias. Aquí en la República Dominicana la justicia está comprada. Nosotros tenemos una policía que lamentablemente ha sido maltratada y denigrada y ha habido un alto nivel de corrupción que se ha enquistado ahí. Nosotros tenemos que resolver ese meollo para que hasta Aquí se puede acabar la delincuencia, nuestra constitución nos garantiza integridad física y aquí mueren todos los días jóvenes, adultos y personas de tercera edad a manos de la delincuencia. Eso se tiene que acabar con un régimen de consecuencias donde las leyes se cumplan y con mano dura nosotros impongamos el orden y la disciplina que es lo que quiere el pueblo. Orden y disciplina y para eso existe necesitamos un líder con voluntad política y con la fuerza moral para hacer las transformaciones necesarias. Orden y disciplina es el eslogan del nieto de Trujillo en nuestro país. Bueno, miren en la mañana de hoy, obreros del ayuntamiento municipal, empleados de ese cabildo en esta ciudad, disfrutaron de un aguinaldo acompañado de un jengibre, de un té, música navideña. Ahí está, miren algunos de los empleados, los conserjes. Eh, que disfrutaron y tiraron su pasito. Ahí está eh, la regidora, los músicos. Y el alcalde Alex Díaz también tiró su pasito, señores. Observamos a Ale por ahí eh, bailando en este encuentro navideño hoy, a tempranas horas de la mañana. Ah, mírenlo ahí el alcalde bailando, sí, Alex Díaz. ¡Ey! ¿Cómo? Ahí está Ale, ay, ay, cómo alcalde, hey. Ahí está, tirando su pasito Alex Díaz. ¿Mm? Alex, que en el día también que este fin de semana expresó su respaldo al candidato del PRM, N. que de la Rosa. Ahí está. Vamos a escuchar entonces el mismo alcalde sobre lo que sucedió la mañana de hoy. Este es Trinidad. ¡Ay! El dirigente Manuel Trinidad. No, César Trinidad, mejor dicho. César Trinidad también tirando su bailecito. Vamos a escuchar entonces al alcalde de San Francisco de Macorís. Adelante. En el día de hoy nosotros hemos sorprendido a todos los obreros, a todos los empleados, los ejecutivos con un jengibre y con nuestra banda la cual oye usted el sabor que ha impregnado la alegría que ha impregnado acá es una expresión para nuestros eh, empleados de que nosotros debemos esta Navidad compartir en familia y que nosotros a pesar de las precariedades que hemos recibido de este ayuntamiento, hemos sobrevivido a ello y dentro de todo lo que hemos pasado está el incumplimiento del Estado Dominicano en no enviarlo al 10%, como dice la ley, y apenas enviarnos menos de un 3%, poniéndonos casi imposible operar, operar un ayuntamiento que a nivel integral pueda resolver los problemas del municipio, y mucho menos darle a los obreros y empleados un justo sueldo. Sin embargo, aquí estamos de pie, Buscando que la población se haya sentido bien Me llevo en mi corazón muchos sueños Me llevo muchas creatividad Me llevo mucho conocimiento Que no lo pude dejar Impregnado aquí por la imposibilidad presupuestaria. Sin embargo, pienso que hemos dejado una marca en la transparencia, en el desarrollo. Eliminamos 100 pesos dar, eliminamos una fundita dar, pero fuimos y le llevamos aceras, tene encachado en las cañadas, en cementado, áreas infantiles, parques, en varias de las comunidades que en su mayoría padecen situaciones, esperando que quien venga le dé continuidad a esa visión para que por primera vez los barrios salgan de ese subdesarrollo del lodo y emerjan como... Dentro de las posibilidades han salido barrios que hoy tienen más esperanza y creen más en los funcionarios, por lo que en el día de hoy ha sido eso, un jengibre para darle alegría y para que todos sepan aquí que aún con la precariedad de Reitero, le amamos, le queremos y le damos las gracias. Ahí está el alcalde de San Francisco de Macorís aprovechó la ocasión también, ¿verdad?, para criticar según él eh, lo que ha sido la falta de la aprobación o del 10% para ese cabildo municipal y nos decía, le cuestionamos al alcalde también sobre cuándo definitivamente porque aún a los obreros no se le ha entregado el doble sueldo. Mañana estamos a 24. El alcalde decía que tiene la fe de que ya en las próximas horas se le deposite a, lo, a los se le comience a entregar porque de parte de él ya se hizo se según nos decía él, él firmó todo lo concerniente y que se está a la espera de que en las últimas horas o en las próximas horas se le entregue sus cheles a esos humildes empleados que lo necesitan en estas fiestas navideñas. A propósito de las fiestas navideñas, hoy en el Parque Duarte es la, la fiesta popular que, que hace el Estado Dominicano. Creo que por ahí en las inmediaciones de la restauración con, con San Francisco... Estará esta fiesta popular esta noche. Así que hoy es la fiesta popular en el Parque Duarte, aquí en San Francisco de Macorís. Miren, señores, continuando entonces con las noticias, conversamos con el doctor Francisco Javier Uriña Yunquet, director general del Hospital San Vicente de Paul, principal hospital de la región del nordeste, cómo se mantiene el hospital para estos días de mucho tráfico, eh, muchas personas en las calles donde las, la emergencia del hospital se congestiona. ¿Está listo el hospital para socorrer cualquier tipo de eventualidad? Escuchemos al doctor Ureña. Adelante. El hospital San Vicente de Paul, unido a lo que es el gran operativo que hace la provincia en todo lo concerniente a atención, que ya cuando el paciente llega aquí ya es fruto de alguna eventualidad que ha tenido, eh, se ha preparado de la manera de tener cama disponible y para ello lo que hemos hecho es que se han limitado los procedimientos selectivos quirúrgicos para garantizar cama en caso de que haya necesidad eh, de estas. Otro punto importante es que nos hemos abastecido con todos los insumos necesarios que puedan ser utilizados durante este periodo. Aprovechamos la ocasión para exhortarle a la ciudadanía que este es un periodo de, probablemente, de reflexión, de compartir con la familia y que no hagamos una Navidad negra, o sea, en el sentido de que podamos endutecer nuestras familias. Vamos a, a, a tener... Eh, Vamos a ser medidos en nuestras acciones y evitar el, el consumo de alcohol mezclado a, lo, a conducir vehículos. Así también eh, tener cuidado con el uso de fuegos artificiales y evitar la ingesta de alcohol irresponsable en menores que puedan eh, comprometer la vida de estos. Bueno, ahí está. Así que listo el hospital entonces para estos días tanto de Nochebuena, que es mañana, como para Navidad, que es pasado mañana. Ojalá y que todo transcurra en calma. Vámonos al corte comercial y el regreso más de esta su fuerza informativa sobre todo. Bendiciones. Feliz Navidad. Gracias por continuar con nosotros. Miren, señores, el joven dirigente deportivo, entrenador, dirigente de baloncesto, Danilo Jerez, fue víctima este fin de semana de un atropello, momentos en que, como él decía, venía del interior de esta ciudad, de otro municipio. Mirenlo ahí, el vehículo Danilo es, es el negro. Y fue impactado por otro que de manera temeraria, de manera re de reversa, le impactó a Danilo, y luego que le impactó, mírenlo ahí, se fue, como que nada pasó. Mírenlo ahí, Danilo va en su vehículo, y miren cómo él viene de manera de reversa. Impacta a Danilo, y luego que le impacta a Danilo, eso ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada. Miren cómo se va, ese bárbaro, sin percatarse de lo que, o mejor dicho, él se dio cuenta de lo que sucedió, pero... Eh, lesionó personas que iban dentro del vehículo y se fue. Danilo dice que él sabe quién es y que esa persona debe de responder ante los daños que le ocasionó a su vehículo, porque fue de manera temeraria que lo hizo, pero aparte de eso, ese irresponsable se fue. ¡Oh, Dios! Escuchemos al joven dirigente, entrenador de baloncesto, Danilo Jerez. Adelante.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 y al mismo tiempo el ver que la persona emprendió la huida. No, de verdad eh, yo me siento un poco conmocionado porque que son acciones de, de, de, realmente temerarias y que son cosas que eh, eh, son de gente totalmente irresponsable en hacer ese tipo de actos y emprender la huida porque sin, si la persona se queda es algo que se puede resolver fácil. ¿Está investigando quién hizo eso? Sí, ya tenemos la, más o menos la persona, la de, eh, alguien no, no ha contactado y nos ha dicho que la persona labora en un centro de pendeja de bebida en la zona y estamos ya detrás de él. Lo que yo le exhorto a él es que por favor se acerque a nosotros, eh, nos llame o algo para solucionarla de la forma más legal posible porque si no, nosotros vamos a seguir indagando y vamos a, a, dar, a dar con él porque ya sabemos quién es. Miren, la persona que impactó a Danilo y emprendió la huida a bordo de ese vehículo, Danilo dice que conoce quién es o que le han dicho quién es, que esa persona la va, trabaja próximo a un centro de expendio de bebidas alcohólicas, un centro de diversión próximo a donde ocurrió el accidente de tránsito. Le recomendamos a esa persona que se acerque a Danilo, para que de la forma correspondiente, de manera legal, puedan resolver esto y él pueda responderle a Danilo ante lo que ocurrió, porque de otra manera entonces tendrá que responderle. Y Danilo sabe quién es esa persona. Él puede ubicar a Danilo, puede Danilo labora en la regional de educación, pasar por llegar a un acuerdo con él o llamar a Danilo. Llámelo al 809-588-0826. 0826 809 5880826 díganle que se comunique con Danilo y póngase de acuerdo con él, porque en realidad ahí usted no actuó bien al impactarlo y luego irse. ¿Mm? Miren, señores, lamentable información, un joven o un hombre se ahorca en el sector Hermanas Mirabal, está siendo velado en el sector Ercilia Pepín, se trata de Robinson Rojas Burgos, de 35 años de edad, quien tomó la decisión de quitarse la vida ahorcándose. ¡Wow! Hoy conversamos con quien fue su pareja, su es esposa, quien nos habla sobre esta decisión que tomó Robinson de quitarse la vida. ¡Caramba, adelante! Era la... Estaba en, medio, en medio de Hans. estaba como medio depresivo medio depresivo estaba ¿ustedes no. sí nosotros lo, lo llamaban ¿no? ¿a pesar de estar separado ustedes no tenía ningún tipo de problema? a lo primero tenían algunos problemitas pero después ya él le ha superado eso. bueno en algunos momentos sí él lo no decía que lo iba a hacer? intento, ¿Intento hacer? sí pero era una persona normal que tú puedas sí él era muy simpático muy humilde con toda la gente era muy muy bueno con todas las personas la gente lo quería muchísimo muy trabajador ¿cuántos hijos sucede procrear tres él ella y una hembrita que anda fuera tres uh -huh. depresivo según nos dice su ex pareja Robinson lamentamos y que Dios caramba pueda perdonarle como se dice y acogerlo por haber tomado esta decisión nos unimos al dolor de sus parientes y más en esta época del año Qué pena miren señores ciudadanos piden a los políticos hacer una tregua durante estos días de nochebuena y de navidad vamos a ver entonces algunos ciudadanos adelante Labores. Sí, sí, hay que que se ponga activo porque todo el mundo, todas las personas necesitan estos días la actividad, el movimiento. De... Sí, claro que sí, ah, porque sí, porque lo merece que la haga. Sí, bla. la persona, la gente siempre está en eso, la gente siempre está en la política y aunque los políticos hagan la tregua, la gente, las personas van a seguir en su política porque eso es un asunto eh, del día a día de la gente aquí ya. Aquí todo el mundo sabe política y todo el mundo está involucrado. Eso, eso, eso es dinamuso, eso entonces la muy política y la política es la base para usted lograr algo que necesita algún objetivo sí, porque este es un tiempo solamente para compartir en familia sí. 100% de acuerdo ¿por qué? por muchas razones estos son tiempos para reflexionar, meditar estar en armonía familiar alejarnos un poco de esa toxicidad que se llama política Sí, deben de hacerlo, pero ellos no lo hacen, no lo van a hacer. ¿Y por qué deben de hacerlo? ¿Navidad? Sí, Navidad para que la gente esté tranquilo y eso, no te, este, eh, con el agenteo de la política y eso. Estamos a leche. Estamos a, Navidad. estamos a Navidad y estamos a leche. Sí. ¿Por qué? Sí, para que tengamos pan, para tener pan y tranquilidad. Claro, pero, ¿Por porque, pero porque. claro. O, o sea, porque la cosa está mala, hay pilas de gente que se lo está llevando, se lo está llevando que lo trajo. Ellos tienen que hacer algo con, con, con el pueblo. De, deben ser de para estar uno más tranquilo en Navidad, ¿Verdad? Sí. Bueno, ahí está la ciudadanía pidiendo entonces a los políticos que se haga esa tregua política durante estos días. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, mañana regresaremos a partir de las 12 por este canal 8 de Telenor. Ya José Fabré está por ahí luego de esta fuerza informativa sobre todo.